Aparte de mañana en el tue, porque se ha quedado todo así raro. El te lleva y te detrás y allí mismo te devuelve al hospital. ¿Oíste? Sí. yo voy a la tue, la Yo ¿El trole? ¿El trole? ¿El ¿El trole? ¿El trole? con ¿El y aquí no está